Después un expansor Que sea el preajuste en puerta La relación 4 Y copias todo el resto de los parámetros Un limitador para que Cuando hagamos frecuencias muy altas O sea, gritemos No aturdamos a ningún espectador Este es el parámetro inicial 5 y 6, y 60 ms Ahora, este es la frutilla del postre Este plugin te dejo el link En la descripción de mi TikTok O de mi short en YouTube Vas a abrir, vas a descargar Ese plugin para OBS Lo vas a instalar Siempre que esté el OBS cerrado Lo volvés a abrir Y va a estar automáticamente en tu OBS Studio. En este caso abrís la interfaz y colocas estos parámetros, en este caso son 5. Por defecto vienen 4. Vas a colocar uno más, una banda más, acá, advanced, y colocas el número 5, que es el que te da el power para tu voz mucho más varonil. Es el que te da el low pass. Este es para un tono grave excepcional. Bien, la banda número 1, pass. Colocas estas frecuencias. La banda número 2, 3, 4 y 5. El 5, como te dije, es el que da el toque. Nos vemos la próxima. No te olvides de darle corazón